El domingo 2 de octubre Brasil tendrá unas elecciones cruciales. Es una elección polarizada entre dos candidatos de orígenes y propuestas eh, completamente opuestas. Eh, 156 millones de personas están habilitadas para votar, lo que muestra la trascendencia de esta elección. Y es la cuarta votación más grande del mundo. Además se realiza de manera electrónica. Eh, el clima... En las calles eh, se observa también polarizado, eh, se observa también un, un, un resquemor por parte de, de los sectores eh, que apoyan a Bolsonaro, respecto a, a los sectores del presidente Lula, eh, un odio muy marcado en, en, en el por qué votan, eh, una, un exacer, exacerbamiento de eh, que implica el, que el lulismo, que el partido de los trabajadores implica el pasado, implica la corrupción, implica el comunismo, y por el lado de los votantes del... De, ya presidente Lula, del expresidente Lula, que lo hizo durante dos mandatos, eh, la necesidad de una esperanza, la necesidad de eh, volver a tener un país previsible, normal y con justicia social. Eh, está muy presente en la memoria de la gente en estos eh, casi cuatro años de mandato de Bolsonaro lo que fue la tragedia de la pandemia de COVID que fue subestimada por Bolsonaro llegó a hablar de una gripecinia o de un resfriadinio y lo que terminó ocurriendo es que Brasil alcanzó las 700.000 muertes, eh, no hubo eh, previsión eh, en salud, no hubo previsión sobre las consecuencias económicas y eso se observa en, en, en números muy duros eh, que lo padece la, la población general, esos números nos hablan de 33 millones de personas que padecen hambre Habla de un 55% de la población con inseguridad alimentaria. Se habla también y se observa recortes, por ejemplo, en Bolsa Familia, un, un programa de ayuda en este, en este rubro, en el cual eh, se recortó hasta un 95%. Eh, también que el 69% de los trabajadores subsisten con dos salarios mínimos o menos. Eh, y esa situación... Eh, eh, y la, lo que se observa también de eh, la cantidad de personas en las calles, por ejemplo en Sao Paulo, aquí donde estoy realizando la cobertura, eh, se observa que hay 70.000 personas eh, eh, viviendo en las calles. Eh, y esa situación eh, genera mucha angustia y todos ven en, en Lula, estos sectores ven en Lula la posibilidad de terminar con, con esta pesadilla, una pesadilla que eh, una persona la graficó así, fueron, estos fueron los peores cuatro años de mi vida eh, y eso muestra eh, lo que ha acontecido en este tiempo, Lula vuelve eh, prácticamente renaciendo de las cenizas tras eh, el infame Laufer que lo que le impidió participar en las elecciones de 2018 elecciones en las cuales eh, encabezaba las encuestas y que le permitieron a Bolsonaro eh, acceder a la, a la presidencia y avanzar en un, en un programa eh, muy muy violento, de discurso de odio. La aportación de armas creció un 500% en este periodo y, y, y la violencia se observa también en eh, actos eh, y acciones eh, de de golpes, de, de ataques de grupos bolsonaristas contra eh, militantes del, del PT. Esto llegó incluso al asesinato de, de de tres de ellos por parte de militantes bolsonaristas e incluido ataques a, por ejemplo, el diputado Pablo Guedes, eh, que denunció que su auto fue baleado en un acto de campaña, o el caso del candidato a diputado por el PSOL, Guilherme Boulos, aquí en Sao Paulo, que además puede ser el candidato más votado de todo de todo Brasil, quien eh, en un acto de campaña un policía eh, bolsonarista lo intentó detener. Eh, por otra parte, eh, y al estilo Trump, Bolsonaro agita el fantasma del fraude. Esta semana el Partido Liberal, que es el partido que, por el cual se presenta, dijo que no sentía que había seguridad en las urnas electrónicas. Eh, esto fue respondido por el Tribunal Supremo Electoral diciendo que eso es parte de las campañas de desinformación y falsas noticias eh, y muestra también... Eh, esta, esta amenaza de no reconocer los resultados de, de autogolpe que eh, las encuestas están dándole mal a, a Bolsonaro quien se encuentra estancado desde hace semanas en un promedio de 31 a 33%. La última encuesta eh, que hoy es tapa de Fola de Sao Paulo que es la, la que realizó Datafola en el día de ayer y que publicó ayer, indica que con los votos válidos Lula alcanza el 50%, esto es sin contar los votos blancos y nulos que no, que no sirven para el conteo. Eh, aquí se necesita el 50% más uno de los votos para ser consagrado presidente. Eh, ese es el escenario eh, muy factible de que Lula pueda este domingo terminar con... Eh, esta contienda y, y este periodo tan duro, y evitar así una segunda vuelta que se realizaría recién en cuatro semanas y de la cual todos los analistas ven un riesgo por la posibilidad de que eh, Bolsonaro aproveche ese momento para hacer una campaña sucia de acciones violentas y hasta acciones terroristas. Eh, entonces está todo depositado en la posibilidad muy cierta de que eh, este domingo finalmente Lula pueda eh, conseguir eh, ser por tercera vez, presidente de la República, hecho que marcaría un hito, ya que nunca ocurrió en democracia y en el país solo lo había obtenido Joaquín Gular. El otro hecho es que por primera vez eh, el Partido de los Trabajadores podría ganar en primera vuelta. Las cuatro veces anteriores requirió la segunda vuelta para llegar al Palacio Planalto. Y el otro dato es que eh, por primera vez un presidente que va a la reelección fracasaría. Este es el escenario. Quedan... Eh... Poco, poco, pocas horas para el desenlace y el domingo sabremos si eh, esta locomotora, este subcontinente que es Brasil, logra eh, virar hacia eh, una, una vuelta a la democracia. Mariano Vázquez para Canal Abierto desde Sao Paulo, Brasil.